Videoblog de Katia y eh, propuestas, propuestas inteligentes. Lo vemos, así que acompáñame. <música> Negocios en digital mil cinco. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un último viernes, viernes 29 de julio del 2022. Último viernes del 2022. Increíble cómo pasa el tiempo. Y hoy estamos en el videoblog número 68. Ya saben, los viernes su servidora, Katia Mang, les cuenta las actividades, las, los aprendizajes, los retos, los éxitos que hemos cosechado con, junto con mi valioso equipo dentro de la agencia y bueno, hoy vamos a hablar eh, dentro de tantas cosas, comentarles eh, que ha sido hemos dedicado mucho tiempo a elaborar propuestas integrales e inteligentes que ayuden a ser más efectivos los cierres con los clientes y esto es súper importante lo vamos a revisar pero claro no sin antes ya saben siempre hacerles una cordial invitación a que si lo que tú deseas es captar potenciales clientes calificados para tu negocio B2B y esto lo puedes trabajar en LinkedIn nosotros te acompañamos durante 10 intensísimas semanas para que puedas implementar nuestro sistema probado que sí o sí funciona y pues de ahí los cambios serán completamente diferentes en tu negocio. Así que echarle un vistazo. Catiman.com es las mentorías. Bueno, como les decía, los viernes hablamos del videoblog de Katia, vivencias, experiencias, retos de éxitos. Y eh, seguimos trabajando en el Diplomado Self Thinking, eh, donde hemos revisado de manera más detallada cómo preparar una estrategia de segunda reunión como entre tantas cosas. De hecho, a futuro voy a sacar diferentes episodios del podcast para hablar en más detalle, pero eh, dentro de los objetivos de una segunda, tercera reunión dentro de este proceso de negociación en ambientes B2B, eh, uno de los objetivos es, claro, tener claro o haber cumplido los objetivos de la primera reunión, saber claramente cuáles son los objetivos generales de eh, qué es lo que yo quiero conseguir indagar muchísimo más sobre sus intereses y muchísimas otras cosas más no en realidad cuando hay mucho en juego se debe tomar en cuenta claro los intereses para tomar acción de nuestros los intereses de nuestros interlocutores para nosotros tomar acción en fin hay muchísimas cosas de por medio no me voy a meter a profundizar al respecto pero bueno, eso por un lado. Por otro, ya saben que siempre nosotros trabajamos de manera constante el monitoreo y el networking dentro de LinkedIn y estamos optimizando campañas, midiendo los KPIs, revisando, haciendo mejoras y sí o sí que es importante hacer esto porque eh, pues cómo vamos a mejorar si no medimos, ¿no? Eso por un lado. Por otro, este el seguimiento de las relaciones comerciales de aquellos que están ya en un ambiente, eh, digamos, en una temperatura más en caliente dentro de nuestro embudo, sí o sí hay que tomarles más eh, detalle, más atención, más cuidado, eh, buscar justamente crear esas relaciones y cuidarlas y pues trabajar mucho en el detalle, ¿no? Eh, el, también de la mano, bueno, es que no podemos descuidar ninguna parte del embudo y es que también seguimos trabajando en reuniones, en primera reunión con potenciales clientes. Y eh, pues hemos tenido el valioso, la valiosa suerte, digámoslo así, que lo hablamos en el episodio 1000, de ir construyendo también relaciones de confianza, amistades y eh, que nos abren las oportunidades de eh, brindar o de ofrecer una propuesta integral que transforme a las organizaciones. Entonces, eh, a, no hay que tomarse a la ligera la creación de estas propuestas integrales, que en el fondo hay que trabajar tanto la forma y el fondo, es decir, la forma en cómo van a estar diseñadas y el fondo en qué es lo que, eh, qué contenido y cómo lo vas a estructurar. Esto por un lado. Por otro, este, dentro de trabajar una propuesta integra, integral se apela muchísimo a la, al principal sentido que tenemos todos, que es la vista. Es decir, desde que la persona abre la propuesta o, o tiene en sus manos, estamos hablando de una propuesta física, debemos generar una buena, um, un buen estímulo. De hecho, uno de los... Eh, de los procesos a trabajar en la presentación de propuestas integrales es primero trabajar los estímulos que eh, bueno como seres humanos tenemos pues la vista, el olfato, el oído, pero lo principal que se trabaja en la presentación de propuestas es la vista. Así que por eso lo importante de trabajar la forma, el diseño y vamos a eh, buscar. Que la persona o el interlocutor que está al otro lado pueda interpretar de buena forma toda la información que le mandamos, como segundo paso. Como tercer paso, el objetivo sería crear emoción y eh, al final, obviamente, la emoción es la chispa que enciende, ¿no? La, a, la acción que queremos hacer, que reaccione en la medida que nosotros, eh, pues digamos, nos interese para conseguir los resultados. Que deseamos. Así que eso en forma general, hemos, este, hemos dedicado muchísimo tiempo a trabajar en equipo, este tema de eh, la presentación de las propuestas integrales cuando hay mucho juego de por medio. Así que eh, eso por un lado. Y cuáles han sido las entrevistas. A diferencia de la semana anterior que solo tuvimos una, ahora tuvimos tres eh, con... Profesionales maravillosos, ya saben ustedes. Rodrigo Andrade, él es guayaquileño, CEO de Peigo, que es una fintech que está conectada al Banco de Guayaquil y pues que nos cuenta cómo conseguir claridad estratégica, ¿sí? El adicional es eh, catedrático de LIDE, así que fue una entrevista maravillosa. Por otro lado, eh, hablamos con César Izazola, él eh, pues es este mexicano. Eh, y pues ayuda a agilizar de manera integral el negocio. Es experto en gestión empresarial y transformacional ¿no? de negocios. Así que con él hablamos la importancia de la alineación estratégica operativa, es decir, cómo alinear la estrategia con la operación en el día a día. Muy interesante todos los conceptos y uh, por último hablamos con Jacinto Llorca, es un español que vive en eh, Paraguay y pues es consejero, es autor, speaker, eh, marketing, es especialista en conceptos de retail y con él hablamos del verdadero significado del retail así que pues nada esto ha sido el con esto terminamos la semana a full eh, les diré que cansados también estamos a full de, de trabajo pero muy muy contentos y pues esperamos desconectar este fin de semana yéndonos de acampada con la familia así que maravilloso espero que ustedes también lo puedan hacer ya saben si este contenido es de su utilidad por favor compartan compartan a ese compañero ese colega ese amigo a ese hijo, no sé, a esa persona que esté en, dentro de su radar y que le interese esto, ¿no? Y dejar, por favor, sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast que nos ayuda un montón. Así que, sin más, nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.